Bueno, como ya saben, hablaremos de Bad Bunny es fake, no son reales La verdad es que, como ustedes saben, Bunny es un grupo mexicano Y la verdad es que son más fake, más falsos Increíble, tienen 20 millones de suscriptores 20 millones, correcto pero qué pasa, es increíble, hace 7 horas ellos subieron un video, ¿vale? Y YouTube no es que actualiza cada 24 horas los videos ni nada, sino que con constancia reconoce las diferentes IP y bueno, este pueden apreciar las views que tienen. Resulta que increíble para que tengan 20 millones de suscriptores, tienen muy pocas views. Ejemplo, hace 22 horas... 329 mil visualizaciones o sea eso no es nada para 20 millones de personas supuestamente es un claro ejemplo de que de que utiliza lo que son bots y no vayamos tan lejos vamos a ejemplo este video, mira por qué no debes obligar a tus hijos bueno no sé qué será el título pero miren tiene 38 mil visualizaciones y fue hace siete horas Vamos, 20 millones de suscriptores, no estamos hablando ni de 5, ni de 7, ni de 10. Estamos hablando de 20 millones de suscriptores. Es increíble que esta gente de Badum sean tan falsos, tan fake. Y sobre todo cuando un youtuber pequeño habla mal de ellos, vengan y los silencien. Ya inclusive vi un video de Dross y vi que se quejaba de lo falsos que son, de que dan información completamente falsa y caen tan bajo que son un grupo de más de 5 personas. Y ni siquiera hagan una buena investigación para un video, sino que ellos caen en el aparillismo de, no sé, ver lo más pronto posible, de ganar views. Y la verdad es que esto es el colmo de los colmos, como esta gente de Badaboom, eh, la verdad es que es increíble, inédito y no creerlo, o sea, 20 millones de suscriptores y que tengan tan pocas views, o sea, tienen que llegar y ¡ah! Y lo más épico que este video de aquí yo hablé con esta persona que está aquí Que próximamente voy a subir otro video sí. Y espero que querido Balagún si está haciendo esto no me silencie Vi un video de este tipo de aquí que se llama Ab Abdul Che, eh, resulta que sí, che, lo vi todo bonito y todo Y supuestamente al tipo que sí, que esto y que lo engañan y puro cuento es mentira, completamente mentira. Él es un actor y pueden encontrarlo en Facebook como famoso Abdul. Abdul famoso, perdón. Abdul famoso está. Eh, en Facebook tiene dos fanpages, si es que no me equivoco serán dos o tres. Y bueno, también está su perfil original. Y tengo las conversaciones completas que esta serie que se llama The Badabun, Exponiendo Infieles, es falsa. Le han pagado a él y le han hecho firmar un tratado, un acuerdo de que supuestamente él no puede decir nada y bueno, él me dijo eso, me confesó justamente porque yo le envié un capture de que antes de que, de que grabara el video este tonto, este negrito de aquí eh, había dicho que sí, que iba a grabar y, y estaba listo, pero no había dicho que iba a, iba a grabar con Badaú entonces esa foto se viralizó y justamente es él, es inéditamente él y está su carga está en ascenso y justamente Bad Badaú lo contrató para el video supuestamente de que de que se llama, de que se llama, la serie que se llama exponiendo infieles es completamente falso eso y por favor ya aún dejen de engañar a la gente vean que aquí ya vi el video es el, la serie se llama exponiendo infieles y es el episodio 12 el tamaño importa, vamos a okay. que obviamente que todo mundo utiliza clickbait pero esta gente va más allá del clickbait utilizan títulos amarillistas por así decirlo y la verdad es que tenía que decirles eso 20 millones de suscriptores, y vean, vean, este de aquí se viralizó 5 millones, está bien, son muy bien para los 20 millones, pero esto de aquí, o sea, hace, hace, hace 7 horas, 38 mil views, 38 mil, ni siquiera son 100 mil, sabes, es increíble, increíble, o sea, ni siquiera el 1% de, de, de 20, o sea, no te ve nadie, ¿verdad? o sea, Increíble que pongas estas palabras de otros youtubers como los es Robson Que vienes y le dices que él ha dicho que Ha dicho en un video que él, que él cree en los viajeros en el tiempo y que por aquí Vale, y bueno, él, él se queja, se queja de que esta gente utiliza bots Y es correctamente cierto, véanlo, aquí están, no sean ciegos amigos Los invito a no consumir contenido basura, limpien ustedes mismos Vean otro tipo de personas, sigan canales que los vaya a instruir, que les dé, no sé, alguna especie de tutorial de cómo construir algo, o qué comer, o, o qué tipo de ejercicio hacer, pero no vean ese tipo de gente basura. ejemplo, mire, hace 22 horas, 329 mil, pues no es reconocible, ¿sabes? De los 20 millones, 20 millones, bro, o sea, 20 millones. Y, y esto de aquí, hace 7 horas, 38 mil, o sea, ¿en qué cabeza? ¿En qué cabeza? Utilizan más que bots, o sea, y de paso los comentarios son poquísimos en los recientes vídeos así, entonces lo que yo les indico les amigos es eso, o sea, por favor, esta gente es falsa, es un grupo de personas que han inventado, inventado estos cuento de Badabun, no son ningún movimiento, no son los dueños de nada, solamente quiero decirles lo mejor amigo y no se olviden comentar y taguen a Badabun hasta decir basta, en serio son fake.